Campeones de League of Legends en 10 segundos Blitzrank Cuando está poca vida se pone un escudo Tira un gancho Corre mucho Levanta con un básico Rompe escudos y silencia en área El combo perfecto de CR Flash QE